Hoy, 25 de febrero de 2020, estoy aquí en la puerta del Senado, en Madrid, eh, con Teresa Aranguren. Teresa Aranguren es una periodista, persona comprometida, en fin, yo creo que es conocido por toda la gente que nos movemos en la defensa de los derechos humanos. Y con Teresa queremos compartir pues, eh, esta sección de testimonios al vuelo y agradecemos pues, su presencia. Teresa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hace un poquito, hemos hecho aquí en la sala de los pasos perdidos en el Senado una rueda de prensa en la cual ha participado Teresa, y ahora nos lo contará más detalle, presentando una moción del Senado al Gobierno para la derogación del artículo 525 del Código Penal. Teresa, ¿de qué va este artículo? Pues este artículo va de un algo tan etéreo y tan subjetivo como la ofensa a los sentimientos religiosos. Es eh, apoyándose en este artículo que está en el código penal, por el que por ejemplo se ha procesado a Willy Toledo y la moción que yo agradezco mucho a la, al grupo confederal de izquierdas el haber sacado adelante esto, ahora tiene que pasar por el trámite de la votación parlamentaria pero es importante sacarlo ya eh, pide la derogación de ese artículo que es un anacronismo eh, porque todo lo que suponga eh, la tipifica, tipificación penal de conceptos amplios, ambiguos, no claramente delimitados, que dependen de la interpretación de personal de, del, del juez o, de, o del que se sienta ofendido, pues es un peligro, creo yo, desde un punto de vista de calidad democrática de una sociedad. Este, este delito es, he cambiado el nombre, el delito de blasfemia. Y lo que supone esto es mm, limitar la, el derecho a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es algo básico en la democracia. Bien, en esta en esta rueda de prensa pues han estado ha hecho la presentación el filósofo Javier Sádaba, también ha estado el presidente de Europa Laica, Antonio Gómez Movellán, y tú, Teresa, has estado en nombre de la Asociación por Derechos Humanos de España. Eh, ¿Cómo imbricas este tema de la supresión del artículo 525 con la libertad de expresión, con el avance de la laicidad en España, eh, salir un poco de la cultura esta del trono y el altar. Sí, yo creo que a nadie se le escapa la, la connotación que tiene este artículo y lo que depende de una tradición y de un poderío de la Iglesia Católica en toda la historia de nuestro país, España. Entonces, evidentemente, esto es un, un remanente, un, un resquicio de tiempos en los que la Iglesia mandaba en, en el poder temporal de una manera casi absoluta. Ahora no es así, pero esto, quedan este tipo de cuestiones. Y yo creo que esto tiene una relación directa con la calidad de de una sociedad, porque eh, una tipificación de este tipo, que es, como digo, muy etérea, muy no delimitada, muy, dependiente, muy subjetiva en su interpretación, supone eh, limitar el derecho a la libertad de expresión de una manera grave, porque eh, lo que ampara el derecho a la libertad de expresión no es el poder expresar tus opiniones cuando van a favor de la corriente o cuando son las mayoritarias, básicamente lo que ampara es la disidencia, la rebeldía, en las expresiones, la irreverencia, el derecho a decir tonterías, el derecho a decir algo que ofende a un sector de la sociedad... Y, pero que no entra en tipificaciones como sería, por ejemplo, la calumnia, que eso es otra cuestión y eso está perfectamente tipificado. El entrar en este terreno supone limitar la libertad de, de expresión en una sociedad y, sobre todo, a mí hay un aspecto que me preocupa mucho y lo he hoy en la rueda de prensa, lo que limita esto... En el, al senti, al labor de, a la labor de los humoristas una sociedad sin sentido del humor sin campo para la, la, la sátira eh, el, el, la ironía el, y la sátira por tradición es irreverente entonces tenemos que darnos cuenta de lo peligroso que es entrar en este eh, clima de que todo es delito en el momento que alguien se siente ofendido ya va a los jueces y entonces estamos creando una sociedad de pacatos que, y sobre todo una sociedad muy limitada en cuanto a amplitud democrática. Yo defiendo la, eso, el derecho a la irreverencia y creo que es importante defenderlo. Sí, se ha comentado también en la rueda de prensa por parte del presidente de Lopalaica. pues este componente de utilización que se hace de este artículo por parte de determinadas asociaciones fundamentalistas católicas, como los abogados cristianos, quizá no tanto para procesar o no procesar, aunque si se procesa a quien denuncian, pues más contento que se llevan, sino para incrementar esa sensación de que existe una persecución religiosa. Y eso también es una, una faceta que la saben jugar muy bien todos estos grupos fundamentalistas. ¿Qué es lo que piensas tú al respecto? Totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que es una estrategia de comunicación, entonces proliferan las denuncias por ofensa a los sentimientos religiosos y aunque no prospere la denuncia, lo que queda eh, en los informes, en los estudios sobre, eh, sociológicos del país, lo que queda es un clima, como si hubiera un clima de atentar contra, lo, contra la religión, de persecución religiosa. Yo creo que eso es lo que se busca, eh, del mismo modo que en otros campos también. Y por eso hay que ser muy consciente de la gravedad. De, esto, de la persistencia de esta tipificación penal que da cancha a que se presenten este tipo de denuncias ya que pueda haber pues el juez que las admita, porque si está en la ley el juez lo tiene que admitir, es decir, no es culpa tampoco del juez, el juez tiene que cumplir la ley. Bueno, pero también podía rechazarla, la admite sí. al trámite. Sí, evidentemente, pero si tenemos un delito que se llama ofensa a los sentimientos religiosos, bueno, pues eso es tan interpretable que da cabida a situaciones de estas como la que está Sí, lo que diciendo... pasa es que de esa yo también pienso que también aquí la composición actual de determinada parte de la judicatura en todos los estamentos de la carrera pues bueno, sí, también sería harina de otro costal, la verdad. Evidentemente, yo creo que es básicamente como generalidad, luego hay casos diferentes y excepcionales pero la tonalidad de la judicatura del poder judicial pues es conservadora y, y yo diría más bien de derechas eh, Teresa, quería preguntarte un poco ampliando, saliendo ya del tema específico de la rueda de prensa esta mañana, tu opinión personal de persona comprometida, democrática, la lucha por las libertades, ahora mismo eh, en la Junta Directiva de la Policización por Derechos Humanos de España, ¿cómo ves la situación de avanzar en la laicidad del Estado aquí en España, con la cantidad de privilegios de la Iglesia Católica y el sustrato cultural, así entre comillas, que existe? Yo creo que es un camino por recorrer que todavía muy largo y hay mucho por hacer. Este, este es un paso, el conseguir esto, pero luego nos queda algo que es lo fundamental. En, en, ...revocar los los, eh, los, eh, los acuerdos con el Vaticano, o sea, el, el, la situación de privilegio por acuerdos Estado-Vaticano, eh, concretos que, que suponen eh, una discriminación en positivo con respecto a la Iglesia Católica. Luego hay otras cuestiones, como la de los bienes inmatriculados en, en la, a la Iglesia Católica, que bueno, desde la mezquita de Córdoba hasta tantas iglesias y tantos edificios... Pues, públicos que, que no pagan ibi y todo esto y, y posiblemente hay, también en, en la cuestión de la educación es importante por ejemplo la, el, el primar eh, la educación concertada es una manera encubierta de primar a la iglesia católica que es en términos generales, la, el, el, la institución más fuerte en cuanto a la educación concertada. Y sobre todo, lo que es más grave, es, si primas esto, es que estás dejando de lado lo que realmente da el sentido a la educación en un país, que es la pública, la escuela pública. Sí, has comentado también la rueda de prensa y en relación con este tema de la tendencia que hay pues a la multiconfesionalidad, ¿no? Y en todo caso, en el caso de los sentimientos religiosos también lo has comentado, es decir, eh, ¿qué pasaría si esto se hiciera también con otras eh, confesiones religiosas? ¿Estaría igualmente protegido, no protegido? De hecho... Y apunto ya que desde Europa, de luego, no queremos ningún código penal que proteja los sentimientos laicos. Aquí no se protegen los sentimientos laicos, aquí hay que los derechos. Exactamente, exactamente. Y bueno, y a veces eh, incluso se puede disimular lo que tiene esto de privilegio hacia la Iglesia Católica ampliándolo, pues por ejemplo, a la ofensa de los sentimientos religiosos de los musulmanes. Y todos sabemos cómo en los países del ámbito islámico el, el concepto de blasfemia está presente y penaliza gravemente. Eh, no creo que sea ese el modelo al que queramos ir como sociedad europea democrática y que tiene que avanzar en el aspecto de, de las libertades, no de lo contrario. Muy bien, pues Teresa. Yo agradezco mucho tu testimonio, eh, tu compromiso. Hoy estamos aquí. Yo sé que mañana entraremos en otra trinchera y desde siempre pues juntos para trabajar por una sociedad más justa, democrática y en este caso pues hacia la licidad del Estado. Pues yo también estoy encantada de hablar de estos temas, que es importante hablar, y hablar de ello públicamente, y abrir el debate y profundizar en ello, no quedarse mirando para otro lado. Muchas gracias. Gracias a vosotros.